Ya no molesta a nadie. Suena música en la calle. Suena música en la calle. Suena música con solidaridad, voluntad, respeto, empatía, humanidad, gratitud, paciencia y valentía. Esfuerzo, dedicación y esperanza. Otro mundo posible, ya verás cómo esto pasa. Y canta, hermana, canta. Tú ya sabes cómo funciona. Que canta, su mal espanta y canta.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 La música sana. Hey, hey, hey.